Solo lo hago para pasar el rato aunque me llene por dentro Como porro en el banco que habitualmente me siento Como trapi en las manos del que, que necesita hacerlo Contando cientos de temas en los que invertí mi tiempo Tiempo que no perdí, solo vi como eran todos Crecí, vi venir hostias hacia mí, pero hoy controlo No hay otro método, no, no hay otro modo En mi cabeza mil ideas, pero en mi cuello no hay oro Solo y a la vez acompañado, sudo por mis logros Sigo insatisfecho con lo que aún no he logrado En constante movimiento siempre, nunca me paro De enero a diciembre, frente al papel con el boy en las manos 4 o cinco años construyendo paraísos verbales para los que estáis escuchando. Yo no me vendo, no comprendo cómo ponen precio a su esfuerzo. Me mantengo al margen como aves, divisando el suelo. Dibujando. El comportamiento humano, el cielo está negro y te lo pinto bien claro. El suelo está mojado. Por aquí en ocasiones me resbalo. Si caigo, me levanto, empiezo desde abajo. La esperanza me acompaña, me toca el baño. Claro que soy español, pero no de ese rebaño. El plan oye, oh yeah, rapea hasta que amanezca. Que le follen a mis vecinos mis cuatro paredes. Tiembla, tiembla, tío, que le follen al panorama. Estamos solos y no tenemos. Nada, nada. Por el Rami, por el Borja, por el Java, representando mierda, con faldense tu a la cama Tio que le follen al panorama, estamos solos y no tenemos nada. Por el Rami, por el Borja, por el Java, por Antonio, por Carlitos, por el dios y por Chihuahua.